más muertes en San Francisco de Macorís. Incluso el, la dirección provincial hace unos días reconoció una cantidad de muertos que no están incluidos ahí en el boletín del Ministerio de Salud Pública. Y hablando de la provincial de salud, Luisito Rosario está con una papa caliente porque prohibió los live del toque de queda y esto le ha valido una repulsa de parte de, de la prensa y de mucha gente que sigue estos lives del toque de queda. Lo que yo entiendo, lo que yo particularmente entiendo es, según lo que sucedió ayer, que eh, se hizo normal, la policía salió con los muchachos a hacer el live del toque de queda. Entonces, eh, Luisito entonces queda mal parado, que esto debió de hacerse en conjunto con las autoridades. Nosotros hemos dicho hace mucho tiempo que el live debe de regularizarse, los en vivo para que lo digamos en español, los en vivo del toque de queda debieron de regularizarse hace mucho tiempo aquí. Pero nunca se ha hecho nada con respecto a esto. Ahora, Luisito dice esta, esto, hace estas declaraciones, ahora está Luisito a nivel nacional en la palestra pública por esto, pero lo que yo entiendo es que lo que él dice, Luis, es en, la, en lo que él hace. O sea, donde él prohibió que yo estén es en los operativos que hace Salud Pública junto con la policía. No en el toque de queda, en, la, en el trabajo que hace la policía. Porque es que la policía no ha dicho que no. El que ha dicho es este, él, con respecto al trabajo en los negocios, al operativo que hace él junto con la policía, o sea, la Provincial de Salud junto con la policía. En este caso es que él dice, pero vamos a escuchar de su viva voz qué es lo que Luisito dijo. Perder la circulación. Está prohibido que los medios acompañen a la policía y a la salud pública en los operativos de cierre de negocios que tengan abierto en las horas del toque de piedra. Y te voy a explicar por qué totalmente fácil. Nosotros no podemos tener los medios transmitiendo en vivo la ruta que va trazando el operativo, para que cuando lleguemos los negocios estén todos totalmente cerrados. ¿Qué tú crees, tú como periodista? Entonces nosotros estamos disponiendo de un personal y perdiendo el tiempo, porque cuando llegamos a los negocios, todo el mundo sabe para dónde va el operativo. Entonces los medios podrán estar frente a la policía, para que cuando la policía llegue con la persona débil, entonces los medios cojan la grabación. Pero por el momento, en las frenadas de cierre de negocio, está prohibido andar con los medios transmitiendo en vivo. Los medios pueden ir, pero no pueden transmitir en vivo. ¿Tú comprendes por qué estamos alertando a los que están violando la ley? Y le estamos diciendo para dónde vamos entonces. ¿De qué sirve que nosotros estemos en la calle perdiendo el tiempo detrás de los infractores de la ley? Si los medios le están informando para dónde van. ¿Habrá medidas o sanciones a quienes incurran en estas transmisiones? No, porque hay una cosa, si, si se le prohíbe a una persona que transmita, entonces lo metemos en la guaguita junto con los infractores y los dejamos trancados también en la policía. Simple y llanamente, porque también van a estar violando la ley. Gracias. Miren, cuando usted entra en una contradicción así con un sector como la prensa, entonces empiezan a salir de todos los periquitos. De Luis se ha dicho ahora, todo lo que se dijo en su momento, ahora ha salido a relucir otra vez. Como en el caso de que la, los mismos eh, compañeros del partido, del PRM, de Luis, los mismos médicos del PRM, lo objetaron cuando a él lo designaron en esa posición como director provincial porque decían que él eh, como dentista no tenía como eh, la capacidad para, para poder llevar una de, Dirección Provincial de Salud cuando el PRM tenía gente médicos fogueados en lo que tiene que ver con una pandemia como esta que por qué poner a un odontólogo dentro de esto. Pero había otra gente que iba más allá le decían que Luis no era eh, realmente odontólogo, que él era técnico dental. Eh, Luis buscó un título del 2018 donde él se graduó como odontólogo. Buenos días. Sí, hermano es pues, hermano, la verdad lo que dice Luis ajá si por ahí viene la policía por el estadio y yo te la afuera yo me voy a quitar de ahí y hasta tú no sabes que sigue verdad y ellos lo no saben todo el mundo eso es un aviso. si quieren que lo dejen como quieren como bien hecho para matar gente eso no va a nadie eso es muy como quiera nos van a matar. Bueno, el, en el caso de Luis eh, está tratando de hacer su mejor papel dentro de la dirección provincial, con toda estas objeción que, como decimos, ha tenido dentro de su propio partido en inicio. Y eh, en este caso, pues, todo esto eh Sale a relucir. Ayer salió a relucir, incluso en un momento cuando aquí llegó el 911, que Luis eh, fue con una turba a, a que iban a quemar una ambulancia que llegó aquí del 911. Eh, un incidente en medio de esto. Todas esas cosas empiezan a salir cuando se entra en esta contradicción. Pero era lo que decíamos. Estamos de acuerdo con la regularización de, del, de lo que vivo, pero esto debe de ser más eh, una decisión en conjunto que una golondrina eh, sola como Luis. Buenos días, Ethan. Buen día, José Manuel. ¿Cómo se siente? Bien, hermano. Tú sabes, José Manuel, que anoche yo tenía una foto ayer que la llamía estaba de cumpleaños y habíamos como 15 gente aquí en la casa tuvo que de la puerta a la policía por el candado porque querían entrar ajá sí querían entrar para adentro pero yo te digo así quizá no te bien pero si tú vas de chacho está abierto que hay veces 50 y 70 gente y tú vas a Blue, y es igual y tú, malo, con Madoni, es igual. ¿Por qué entonces tienes esa discriminación? Porque si uno está en su casa, a en familia, no puede estar ellos con esas necesidades, que es lo que yo creo. Son los vecinos tuyos los que. No, no, no son los vecinos, no. No. No son los vecinos, no. No, porque te lo digo yo. No sé. Mi vecino está en camino, hermano mío. Okay. Ellos es eh, que son, ¿tú me entiendes? Porque la no estamos afuera ni nada, es adentro es ellos que, que porque oyen una musiquita y una vez si quieren parar, pero que vayan a esos sitios y además a todo el mundo, que se hacen los ciegos cuando ven la gente ahí, eh, en esos de ¿bien? Exacto. Ya tú sabes. O sea, bueno, yo no digo que eso esté bien, lo que que yo esté haciendo eso, ¿tú me entiendes? Pero si se está reuniendo y yo estoy en familia, ¿eh? Tienes razón. Gracias. Okay. Bueno, entonces, eh, como decíamos en el caso de Luis, eh, anoche los muchachos fueron al, al cuartel dispuesto a que lo apresaran luego de estas declaraciones, sin embargo Luis no se presentó al cuartel. Eh, eso que dice Héctor de los negocios, todos esos negocios están abiertos hay una regularización que está haciendo la provincial, que es otra cosa que está creando eh, unas contradicciones, porque dicen que lo que él está es eh, regularizando los negocios de bebidas que están prohibidos a nivel nacional y él lo está regularizando. como Poniéndole que un lugar como Star Green, por ejemplo, eh, si ahí caben 500 personas, él le dice nada más pueden haber 250 y le pone una, un sticker que nada más pueden haber 250 personas eh, eh, porque el local coge 500 por el espacio que hay ahí pero quién dijo quién va a regularizar que haya 250 personas nada más en un lugar como este? así abierto, donde se reúnen miles de gente, cuando eso está, cuando, entre, entre Javier y y, y Startering ahí, que es un espacio abierto, que no, no lo pueden regularizar ni los dueños, eso. Entonces, vamos a ver en qué para este caso de, de la Provincial de Salud.